Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pongan atención señores que la fiesta va a empezar Con este swing que yo traigo Tú te vas a contagiar Párense ya de su silla Ven a la pista Cuidado ¡Mira!